Ey, sí, ¿Me, vale, me gusta esa no, Ey, Esa es una perra Eso sí. es nice a mí me vale madre Parampa Y luego vale. Me vale madre Si a tú a ya no me quieres me gusta, me Más feliz viviría yo sin amarte Sácate una chela de una vez madre si me quieres o no, madre me vale si me quieres o no, si te quise no fue que te quise, si te me fue por pasar Me vale madre si me quieres o no. Madre me vale si me quieres o no. Invítale una chela güerito a ver si tú que linda. No, para Allí que se le esconden en, el... en la escena. Pregúntale toma. Que ya le, le... le dijo que sí. sí. Sí, tú dale un Sí, ¿Te y vamos? Sí. Tú eres ¿Tú la no? chancla que yo dejé tirada. Mira, le no, vamos a quitar la güerita. Es que no se la guitarra. Heidi, mean, don't get us caught? I'm just kidding. <laughs> <laughs> They don't care. They don't care? En la basura ya ver quién te recoge. Ser a muy güey la que por ti se enoque. Me vale madre si me quieres o no. Madre me vale si me quieres o no. Woo! <laughs>